Una ley de empleo público, en nuestra opinión, es importante, es fundamental que venga precedida de un acuerdo con los agentes sociales que son representativos de las y los empleados del sector público. Nosotros les hemos oído a los sindicatos aquí en sede parlamentaria decir que ni siquiera ha habido una negociación al respecto. El Gobierno vasco habla continuamente de la importancia del diálogo, nosotros estamos de acuerdo de los, y de los acuerdos, pero luego Entendemos que con esta ley no se ha practicado, o al menos no se ha practicado lo suficiente como para dar unos buenos resultados, que hubiera sido que no nos encontrásemos con la oposición de los representantes de los sindicatos cuando han pasado por, por la Cámara. Y, por lo tanto, pues consideramos inoportuno aprobar la Ley de Empleo Público mientras tenga el rechazo unánime de todas las centrales sindicales del país. Pensamos, como decía, que aún queda media legislatura, teóricamente y que el Gobierno vasco tiene tiempo de sobra para tramitar una ley que sea producto del acuerdo con los representantes de los trabajadores públicos. Pensamos que esa sería la mejor garantía de una ley que fuera a ser útil y que pueda garantizar en ese desarrollo de la ley, además, venir acompañada del trabajo de las y los representantes de las trabajadoras públicas. Gure ustez, ez da egokia Euskadiko sindikato guztiek ahos batez arguiatzen duten enplegu publikoaren legea onartzea. Uste dugu, Usko Jaularitzak denbora sobera duela langile publikoen ordezkariekin egindako akordioaren emaitza izango den lege bat izapidetzeko. Elkarrekin Podemos IUk, uste du beharrezkoa dela osoko zuzenketa hori planteatzea. Euskal enplegu publikoari buruzko egungo legeproiektuaren aurka agertzeko eta legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari itzuldie saion eskatzeko.